Vamos a recibir cinco llamadas, eh, producción, por favor. ¿Está usted de acuerdo con que Mar, eh, Margarita, porque la gente si digo Margarita, no va a entender. Margarita, la vicepresidenta, se vaya del PLD junto a su esposo. No, no, vamos a hacer lo mejor. ¿Cree usted que Margarita, la vicepresidenta, se va del PLD junto a su esposo? ¿Sí o no? Cinco llamadas. Atención, telenor.com.do Atención, Génesis. Atención, Telenor.com. Este es, el, este es el tema para subirlo. ¿Está usted de acuerdo con que la vicepresidenta de la República se vaya con el doctor Leonel Fernández? Sí o no. Cinco, cinco llamaditas. En lo que empieza la línea telefónica a funcionar, señores, hay un tema. Ah, bueno, ya, sí tenemos Llamadita. una llamada. ¿Está usted de acuerdo con que la vicepresidenta se vaya del PLD y con su esposo eh, Leonel Fernández? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No. no. ¿Aló? No, no. ¿No se oye? No, ah, no, dice que dice no. Que no. Ok, cinco llamadas solamente, cinco llamadas, 809-725-0505. Vamos a dejar este video, eh, eh, este son de, eh, eh, en nuestro portal, en nuestra plataforma digital de Instagram para que usted siga votando. ¿Está usted de acuerdo con que Margarita Cedeño Fernández, vicepresidenta, se vaya del PLD con su esposo, sí o no? Llamadita, ¿sí o no? ¿Aló? Dígame. ¿Está de acuerdo con que se vaya Margarita del PLD, sí o no? No. No, dos llamadas que no, ¿eh? Son cinco, ¿eh? 809-725-0505. ¿Está usted ¿Qué? de acuerdo con que la vicepresidenta se vaya del PLD junto a su esposo? ¿Qué usted dice? <risa> Fíjese, señores, ey, que... Ay, ey, tú, no, ¿Cómo tú dices que ese muchacho es <risa> un empleado del plan social? No, no, no, no, no Roberto. Ah, no que me llamó? Es que llamó. Ah. Eso es Génesis. Ahora, yo te defiendo, a ti, ¿viste? Fíjese que en cuestiones no, a las... a mal, ¿eh? En cuestiones de la renuncia, por ejemplo, ayer... Eh, el gobernador provincial o, o el nuevo incumbente Ex gobernador. ya de... de Vamos a hacer otra llamada, que estamos en cuenta y tenemos Ajá. tiempo encima. ¿Está usted de acuerdo con que la vicepresidenta de la República Dominicana se vaya del PLD y renuncie a su cargo, sí o no? No. No. De llamada? No. Entonces, Vamos a recibir dos, a ver. Pues sí, dos más. Él no decía que... que los que se van... Son menos de lo que llegarán. Él dice que, que, que se han ido unos cuantos, se irán 23, más, pero que van a llegar más. 23 legisladores, creo yo que se van. Vamos a escuchar, ¿está usted de acuerdo, sí o no, que se vaya la vicepresidenta de la República del PLD y se vaya a formar tienda aparte con su esposo, el doctor Leonel Fernández, y la fuerza del pueblo? Vamos a ver, 809-725-0505. ¿Sí o no, está de acuerdo? No, no. Eh, eh, Margarita. Margarita es una mujer autosuficiente, cuidado. ¿Sí o no? ¿Llamadita? Sí, buena. ¿Está usted de acuerdo con que se vaya la vicepresidenta, sí o no? Claro que sí, que está de acuerdo para que se vaya y te dejen el, el clan la amigo. Ok, pues está de lo acuerdo. Que, claro que formado. Ok, gracias. Tres llamadas no, una llamada sí. Última llamada y cerramos para empezar. Señor, esto está bonito. <risa> sí, este estudio está... Última florecido. llamada. Recuerden que lo vamos a dejar esto colgado en Telenor.com y también en el toque de queda, el toque del mediodía, para que usted siga votando. ¿Está usted de acuerdo con que se vaya la vicepresidenta de la República, Margarita del PLD, y renuncie? ¿Sí o no? No, Margarita, no, que siga ahí. Entonces, mira, mira Roberto, varias, varias cosas. Ajá. Hay que decir, señores, que Margarita mantiene una aceptación entre la población. Mira, y fíjate también el cariño, porque te aseguro que si se cogen otros eh, funcionarios, te gustaría que se vaya fulano del PLD. Yo te aseguro que todos. Mira, ya te voy a decir algo, te voy a decir algo. Definitivamente la gente no quiere que se vaya Margarita, pero te voy a decir algo. Vamos a analizarlo eso mañana. Margarita, Lionel la traicionó. Lionel la pisoteó. ¿Cómo? Porque Margarita quería qué? ser candidata a presidencia y Lionel le dijo, "No, soy yo." Vamos a la pausa que tenemos reality show.